Aquí tenemos a las chicas de la Escuela de Baile, os lo presentando: Marisol, Mabel, Tere, Isabel, Sara y Belén, Lidia y Flor. Resulta que muchas de las chicas y de las niñas no han podido venir y es una pequeña representación de la escuela que tenemos aquí. Os animamos a todos a que os apuntéis y participéis en ella, porque me consta que se lo pasan muy bien. Bueno, van a ellos van a tocar y ellas van a bailar una jota de Carrizo y unos titos de Los Mayos. Bueno, os dejo con los señores baileros ¿vale? Un aplauso para las chicas, por favor. Es muy importante tener las zapatillas bien atadas. Thank you. A bailar los titos de Bustillo. No sé si serán de mayo o de agosto. Dime que de mayo. Thank you Teşekkürler.